Hola, hola quimochitas, quimochitos, bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy pues les voy a hacer un maquillaje, un smokey para que pues así bien bonito, usable, no tan exagerado claro Y bueno pues espero que les guste Y si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse También activen su campanita que se encuentra aquí abajito Para que YouTube les avise cada que yo suba un video tutorial Y de esa manera pues ustedes no se lo pierdan Y así pueden aprender a maquillarse Así que bueno pues no les hablo más y empecemos Bueno niñas ya me puse primer de sombras, corrector, lo que tengan Bueno yo me puse un corrector, no un primer pero bueno Ustedes si tienen se ponen un primer Voy a estar utilizando la paleta esta de Revolución El tono negro que está aquí Pero bueno, Entonces con una brocha así Esta de aquí es la de Duker Niñas tienen código de descuento que también es Kimochi En su tienda Y bueno pues las brochas están perrísimas Entonces Ahí voy a estar colocando el negro ¿Y me da miedo? Bueno Aquí No se crean, no me da miedo Le tengo pánico Mentira Voy a estar colocando aquí, ok. Primero ven aquí al en el ¿cómo les digo? En el medio, ok, todo el párpado. No se vengan muy aquí porque si no se va a hacer un manchón y se va a mirar feo. Entonces, nomás le van subiendo poquito a poquito para encima. Así. No se olviden quitar el exceso, si sí es que su sombra es muy este, muy este, cargada o así como, ay, ¿cómo le dicen? Arenosa, oh, no, no, arenosa, polvosa que diga, pues sí le tienen que sacudir porque si no se les chorrea todo. Bueno, vean, así, bueno dije que no iba a ser cargado pero salió cargado, ni modo pues. Entonces aquí en este lado también lo hacemos lo mismo, chuchu, chuchu, Empezamos de aquí y vamos metiéndola toda hasta llegar aquí, ok. Más o menos así, así ya me hice la parte de ahí, y bueno, quedaría más o menos así el difuminado del negro. Claro que no lo vamos a dejar así, porque si me imagínense. Aunque bueno, mal, mal no se mira. Si van de noche, pues no se mira. Mal. De día, pues ahí sí es la cosa. Y bueno. Entonces ahora... Quiero que le ponga música para que baile. No sé, si me pegó eso en la cabeza. Estoy maquillándome, pero estoy cantándolo. Así. Ok, niñas. Bueno, entonces aquí vamos a estar colocando lo que es el marroncillo. Y difuminándolo. Ok hasta por aquí así Shh. la verdad es que pues sí hay que tener miedo al negro mm. aquí okay. bueno ya se difuminó ay más o menos bueno ahorita lo arreglamos que no panel cúnico ay creo que se dice así verdad pero aguanten su coche mm. bueno Ahí andamos, ahí andamos. Ok, bueno, así, vean. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar una sombra clara, eh, crema, para poder difuminar lo que está aquí encima porque, vean, ya la fregamos. Entonces, bueno, me voy a agarrar así una sombrita amarilla por ahí y voy a estar colocando ahí, vean, así. Y difuminarlo poquito a poquito para que se difumine aquí y no se vea pues tan, tan feito como estaba. Si no quiero que se vea difuminada la cuestión esta. Ok, bueno, pues ya está arreglado niñas aquí. Pues más o menos, pero ahí estamos. Aquí le pasamos también un poquito. Y aquí un poquito. No me gusta que el... O sea... Traer el negro muy aquí, el, aquí porque hace ver como que mis ojos muy así como que de panda y bueno, pues. Entonces voy a estar uy, limpiando ahí mi, mi sombra, niñas. Vean, así. Cuando uno limpia ya se mira súper diferente el maquillaje. Así. uy, uy, uy. Así mismo. Pero bueno, como queremos que nuestro maquillaje se mire así como plan bonito o hasta para el día, pues vamos a hacer una cosa. Bueno, no sé cómo, si les va a gustar. Bueno, a mí sí me gusta, pero no sé a ustedes. Espero que si sí les guste, pero vamos a ver. Está hidratando mi rostro con este esta Nivea de aquí, Soft Nivea, que tiene un poquito de grasa, pues no es mucho. Se pasa en todo su rostro, Hidratan muy bien para que así... La base y el corrector pues les quede perro Bueno ahora vamos a echarnos la base Bueno estoy utilizando la base de Wotsubo niñas La número 4 y 8 una, una es más blanca y la otra es más oscura Entonces la tengo que mezclar para que coja pues mi color Más o menos Pues más o menos así Y pues me echo de poquito porque pues Ya ven que no, no se trata tampoco de estar maquillada Y meterse toda la base que me entre tiene que estar normal, normal. Lo que ocupe su piel, claro. Voy a usar un poquito de corrector aquí y aquí. Aquí, aquí y aquí. El corrector que estoy utilizando hoy día es de color pop, niñas. El número 45, ¿ok? B45. Y okay, niñas, de ahí puedes sellarse todo lo que es el corrector, pues y la base con polvo suelto, ¿ok? Hasta que ustedes sientan pues que no hay este. Eh, partes húmedas Para quitar lo que es el pues Que no se viene tan cargado este maquillaje Pues ya que traemos sombra negra encima Voy a estar cogiendo un delineador blanco Y lo vamos a poner en la línea del agua de nuestro ojo Ahora con una brocha súper pequeña como la que traigo Voy a estar difuminando en lo que es la parte aquí abajito Ok Y juntarlo con el de encima Así, y eso va a ser todo. ¿Ok? Aquí también, lo mismo. Piñas, ya me hice el contorno, ahí la nariz y esto. Cualquier cosa, ya saben, que quieran que les enseñe, pues me lo dejan en los comentarios que yo las leo, ok? Voy pues a estar utilizando mi robot que es de color pop, me encanta este color, así un coralito. Y para arriba, ok? Ay, me echo mucho así eh, voy a estar utilizando las pestañas súper naturales digamos, para ese maquillaje bueno niñas, así, entonces ch -ch chulo, dejan que se seque pues el pegamento ahí, que se ponga, primero está blanco luego se pone ya cuando está pues bien el pegamento, se pone azul y ahí es hora, ahí es hora pueden hacer, si quieren ser un delineado pero siento que no necesita porque pues es smokey, y bueno quiero hacer un smokey así súper que, que podamos usarlo y no se mira tan dramático la verdad es que me gustó este maquillaje Tienen que hacerse los niños. tienen que hacerlo Pues sí, está perrón. Y bueno, pues aquí lo que tienen que hacer es solamente pasarse máscara niñas en las pestañas inferiores Y listo, y pueden dejarlo así también si quieren Bueno, yo a veces me dejo el maquillaje así porque pues sí, siento que se mira más bonito No sé, no sé ustedes, pero a mí me encanta Pero vamos a ponerlo esta vez aquí, un poquito de máscara, ok que okay, niñas así nomás bueno si tiene bastante pestañas y sí se mira bien perrón pero pues con las mías son bien pobres así que ni modo bueno, entonces aquí un poquitito del iluminador niñas otro poquito por aquí estoy utilizando el de foca Jure, porque pues sí mira perrón perrón perrón bombón si gustan pues se ponen iluminador aquí niñas pero bueno, ya voy a poner un poquitín, ¿ok? Encima, en la parte de aquí encima no aquí, no aquí abajo, sino arriba De lo que es de delineador de labios voy a utilizar este color de aquí que es de, de color pop. Y vámonos a, a delinear los labios, ¿verdad? Es que quiero unos labios nude Para que así el maquillaje no se vea tan tan marcado Y Y podamos utilizarlo para algún lado Una cita o algo así El delineador es este de aquí Cotell no sé Ahí está El labial que voy a estar utilizando Es desde Lansi, el número 08, niñas Y es donde nos vamos a poner esto Mm, en mis labios secos Súper ultra secos Me visita hidratado antes mm, Ni modo Así que bueno mis quimochitas y quimochitos Este de aquí sería el resultado de este maquillaje Espero que si sí les haya gustado, pueden ponerse un gloss también Pero bueno, yo esta vez no me voy a poner Así que bueno, si les gustó no olviden dejarme sus deditos arriba Compartan este tutorial, de esa manera me apoyan muchísimo Así que no olviden compartirlo Les mando un besote, gracias por verme hasta este punto Y así que bueno, conmigo ya nos vemos Hasta el próximo videito